¿Quieres ver tus programas bueno, favoritos, favoritos en directo, directo y, añada, y sin publicidad es es añadida? Alta, ¿Estás harto de las limitaciones geográficas? geográficas? ¿Por qué suena como un vendedor un de televisión? La, la, la, la, la, la, la, la respuesta, la respuesta en este aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo de los experimentos de Busca Digital. Esta vez vamos a hablar de un aparato, vamos a hacer una review de un solo aparato que es el Silicon Dust HD Home Run Connect 4. Que la caja está muy bonita, está muy bien, pero realmente es esto. Una caja pequeñita, sencilla, pocos conectores y que tiene una sola función, pero esa función es muy importante. Todos nos hemos enfrentado a esas maravillosas plataformas de streaming de las televisiones privadas, sobre todo, que tienen un montón de anuncios, pre-rolls, hay que registrarse para todo, ese tipo de cuestiones, sobre todo para ver eh, los canales en directo. Esta es la solución a ello. Es un aparato que lo único que hace es ser un de codificador de tdt pero por red es decir aquí va nuestra antena aquí va nuestro cable de red y la alimentación y lo que nos permite es acceder a los canales que puede sintonizar mediante eh, internet de dos formas de hecho la primera es mediante su propio gestor mediante su propio programa de hecho lo primero que hay que hacer a la hora de ponerlo en marcha es acceder a su página web y eh, actualizarlo, después de actualizarlo hay que sintonizarlo y para ello, eh, pues después de ello podemos ver los canales que recibe, lo podemos hacer directamente conectándonos mediante su IP o también con el programa que se puede instalar en el móvil, en el ordenador, el programa de Silicon Dust la otra parte interesante es que este aparato se puede comunicar con los sistemas más populares de gestión multimedia es decir con plex con envy o con jellyfin para que desde ahí podamos acceder a los canales y también integrarle una guía para saber en qué momento se está emitiendo qué contenido y poder tanto verlo en directo como grabarlo en los propios gestores que son los que se encargan de, ese, eh, de esa cuestión el aparato en cuestión, en principio, creo que no soporta 4K, solo es HD, pero sí tiene dos modos de funcionamiento, uno que es con la antena normal de TDT y el otro, para los que todavía, y no nos queda mucho, conserven el cable de Euskaltel, es mediante cable, en el estándar de VBC. También sintoniza ese tipo de canales y se pueden acceder y se pueden enviar mediante eh, Internet para montar pues, una suerte de plataforma privada para ver los canales en directo se puede ver desde dentro de la red también se puede ver desde fuera con esas plataformas que hemos comentado con Plex, con envi o con jellyfin por cierto que no he hecho el unboxing porque la caja no trae más que el aparato y el alimentador eh, y creo que un cable de red no trae mucho más eh, realmente es un aparato muy sencillo sintoniza cuatro canales a la vez no tiene mucho más eh, a ver es un aparato que soluciona un problema del primer mundo total o sea es una cosa que realmente no, no es importante para nadie es una cosa superflua el aparatito cuesta unos 169 euros Ay, calderilla pero bueno eh, puede ser un, una opción interesante para aquellos que por ejemplo quieren compartir eh, en muchas televisiones la misma señal de, de televisión pero solo tienen un punto de la casa, ese tipo de cuestiones, pues pueden ser interesantes eh, hacerlas con este aparato. Hemos dicho canales, pero no hemos dicho clientes. Eh, se puede conectar más de un ordenador al mismo flujo de vídeo. Es decir, si hay cuatro o cinco personas viendo el mismo canal, esto solo ocupa un canal. Hasta cuatro sintonizadores tiene. Y por cierto, hablamos de este aparato porque. Eh, la inspiración para conocerlo me vino de un youtuber eh, americano que ahora mismo no, no puedo recordar, que lo tenía precisamente para, para eso, para dividir eh, la visualización de, de televisión en todas sus en todas sus televisiones pero desde un punto central es un poco el rollo que tienen algún en algunos sitios de prescindir de cable o el cut de cord que ellos que ellos llaman eh, para no estar eh, alimentando digamos las arcas de esas empresas de cable y recurrir al, al a la tdt a su tdt que no es como la nuestra pero bueno es parecida eh, en definitiva si estabais buscando esto por algún casual no sabéis que existía pues que sepáis que existe cómo se llama y que bueno no es barato pero podría ser peor y hasta aquí este vídeo de los experimentos de Euska digital recordad aparte de vernos suscribiros activad la campanita ya no sé en qué plataforma estoy no sé si aquí hay que suscribirse campanita no lo sé en cualquier caso eh, lo que corresponde en esta plataforma lo hacéis, podéis ver también todos nuestros contenidos en www.uskodigital.eu. Gracias por vernos y hasta la próxima.